Pilar entra y me dice hola carlitos ahí está pues el vejo, igual se ve un poco sorprendido ¿sabes qué? no, no, Carlos lo tengo que llevar a Burger King ¿sí? como es día de niño lo voy a llevar, tiene que ir a Burger King y yo ya me di cuenta de sus intenciones es una persona que tiene poder, tiene mucho dinero y si tú le ayudas en eso vas a tener una beca en el colegio San Andrés y después de eso te va a ayudar a tu hijo hasta que se hagas bachiller no le digo nada, entramos al garaje en el garaje me dejan en el auto. Me dicen que baje el vejo, tú esperamos en el auto. A mí y a mi esposa nos dejan en el garaje en el auto. Entonces ella se baja con mi hijo y me se baja con mi Pilar, Claudio no había ahí. más pena me da que a mi hijo utilizado para esto, para hacerle quedar mal al presidente. Yo lamentablemente nunca en mi vida hubiera pensado hacer eso con ninguna persona, ni mucho menos con el señor presidente. Lamentablemente no he podido en ese momento adecuado tal vez por miedo, por temor de lo que me iba a pasar a mí y a mi familia.